Aprender logística jugando, esto es lo que permite Implexa, una aplicación informática diseñada por el profesor de la Universidad Politécnica de Valencia, Alejandro Rodríguez, que permite comprender la complejidad de la gestión de la cadena de suministro, elemento clave para la competitividad de las empresas. Tradicionalmente las empresas han tomado decisiones pensando únicamente en sus propios intereses, en ellas mismas, pero hoy en día las empresas tienen que colaborar cada vez más y pensar en que están juntas en, en el negocio y que compiten a nivel global, no con la empresa que tienen en la misma comarca, sino con empresas de, de otros países, de Asia o de, otros, o de otros lugares del mundo. Entonces, en logística, una de las cosas que explicamos es esa importancia de integrarse, de colaborar, de compartir información, de desarrollar estrategias y tácticas comunes entre diferentes empresas que forman parte de una misma cadena de suministros, una misma cadena de valor. Los alumnos del Máster Universitario en Ingeniería de Organización y Logística, que se imparte desde el campus de Alcoy de la UPV, han sido los primeros en probar Implexa. Yo estoy muy contento, y yo creo que ellos también, porque se lo pasaron muy bien durante la práctica, se implicaron mucho, se divirtieron, y luego en los controles, en la evaluación, en los exámenes, Aparecieron preguntas sobre estos conceptos, sobre este tema, y todos sacaron la, la máxima nota. Así que yo creo que, que funcionó muy bien. Implexa toma decisiones y ejecuta acciones realizando todos los cálculos en tiempo real. El resultado se muestra gráficamente, al instante y de forma digital. Enfocar las prácticas desde un punto de vista lúdico, un tipo juego, lo que ahora llaman gamificación, pues es algo muy interesante. Requiere tiempo porque hay que diseñar muy bien qué es lo que quieres enseñar, cómo enseñarlo y cómo tiene que ser la aplicación, luego todo el desarrollo y las pruebas, pero tal vez, ¿no? ahora están surgiendo muchas ideas, tal vez en el futuro pues hagamos juegos para explicar otro tipo de cuestiones que se aprenden en el máster, como por ejemplo planificación de la producción o gestión de inventarios o lean manufacturing o cualquiera de estas cuestiones. Hasta la fecha ya son varios los interesados en adquirir Implexa. Listo para usar, al juego puede accederse desde cualquier parte del mundo.